Hola gente de YouTube, estamos en un nuevo video para el canal y en este video estamos, eh, jug vamos a jugar un juego de Roblox que se llama Fluidio Facility con eh, el Vicente, el Fernando. Hola, buenas. Conocen, ya. El Camilo. Buenas. Y el que no lo conocemos, XD. Pues sin nada más que decir, eh, empecemos, ¿no? ¡Vamos! <risa> Ok, si dirán... WTF Pero miren Nosotros O sea, el Fernández, el Vicente, el Camilo y yo Se nos olvidó explicar de qué iba el, ju de qué iba el juego Lo que pasa es que en el Fli hay un minuto En el lobby para eh, prepararte para la partida Entonces nosotros empezamos a grabar cuando ya quedaban 30 segundos Entonces tuvimos que esperar como 30 segundos o 40 No estoy muy bien Para explicar o para hacer básicamente la, la, la presentación entonces por eso no explicamos nada pero ahora yo, yo los voy a explicar Fleet Facility es un juego de Roblox en el cual eh, es como una escapa de la bestia de Minecraft pero en vez de correr lo que tenemos que hacer es básicamente apareceremos en, en, en el mapa y eh, si está la bestia que la bestia tiene una habilidad que es la Q, con la Q la bestia puede correr más rápido para alcanzar con el martillo a los demás, básicamente con la Q es como un, un impulso que le dan a la bestia para eh, cazar más fácil a los sobrevivientes y los sobrevivientes lo que se encargan de hacer los sobrevivientes se encargan de eh, hackear eh, unas computadoras que en total son 5 en cada partida eh, tienen que hackear cinco computadoras para que se les abran dos salidas y en una de esas dos salidas poder escapar de la bestia y ganar la partida. Eso es lo que no explicamos porque no teníamos tiempo, como ya lo acabo de explicar de antes. Así que, bueno, ahora sí lo dejo con el video. Espero que hayan entendido y vamos con el videito. Primera partida, vamos a ver qué, qué bueno. pasa la bestia ah, yo soy eh, yo soy sobreviviente hay que hackear hay que hackear hackeemos las peces gamers hora de hackear ¿Bota, pero las peces me... gamers pero, de, de la claro, sala de computación no, no, no no se equivoquen hackeando si no va a venir de una el el Camilo oh. Camilo no vengas por favor no vengas vete y, oh. Camilo por favor vete oh. no, no, no vengas Vaya, te dicen. Y ahora no, muérete así. No, no sabes qué, cabrón. No, oh, ya. No, tú eres para acá. Qué tonto. ¿Qué, qué? <risa> bueno, ya vengo el miau. Por pues, semana yo no iba a hacer nada. Es el, es fue, el, fue, el fue, oh, fue, fue el Vicente. Fue el Vicente. Chicos, y... no liberen al chaval. Es por el bien de todos. No lo no liberen por el bien de todos. ¿Y no. Que sí. <risa> ¿A, a él sí. No lo no sé. Bueno yo con el salvaje a una PC. A Gamer. A ah no no más bien todo lo que ¿Qué? No. <risa> yo, quiero yo quiero ir donde la. Yo quiero donde la people. No. Hola. <risa> ayuda. Perdón. Ayuda. Me acaban de matar. Ayuda. Soy un ah, robot de armas. No, ¡No! ¡No! ¡Soy muy malo! Te mataron de una <ríe> F ¡Lapilo! No me, ¡No me vengas a matar! Yo estoy aquí como. ¡Estoy aquí todo descuad, descuadrilado! ¿Descuadrilado? No sé, claro. no sé cómo decirlo. ¡Descuadrilado! Se a ver, descuadrilado, eso A ver. ¡Listo! Voy arriba, voy arriba. ¡Sales! ¡Te va No amigo. ¡Ayúdenme! Pitos. No, las pitas no me gustan, no necesito de eso. <risa> <risa> y a los fiumbas, y a los fiumbas, y a los fiumbas, no. Chiquillos, me lleva, me lleva para su casa de, de bots. Te voy a para ya su vi, casa de bots. Traigamos para acá, te vamos a traer acá. Que se acá muera, es un yo. bonito lugar, no, no no es malo. No, no, no, no. ¡No! ¡Y me faltaba un milisegundo para vivir! Es que, man, cuando no? digo un milisegundo era uno. ¿Qué? Pero si no apreté, pero si apreté. Vicente, Vicente, que Vicente, no? te, Vicente Dale, dale. Ay, ay, ay. Vicente, ayúdame. No, perdón, ayúdame. Ah, um, tú. Se va. Se me escapé, soy un crack Y a los piumba, y a los piumba, y a los piumba lo <ríe> Te caíste encima, de encima del Vicente Malo, Dios Vicente, te podrías no. no, no, por favor No, no, no, no, no, no, no hay que escapar, hay que escapar porque el Camilo no nos va a tener piedad Lo que Una cosa Y no. veo es que el Julián estaba más cerca tuyo que yo No, nah, que <ríe> sí, sí. eso no se vale Julián, no, sí, cerraron la puerta Vamos, de vale. momo. Vicente, anda, anda a la puerta. Tú, ábrelo. Va, El que me no me salva gay. Vicente, yo soy hetero Soy hetero no, no, no, no. igual. <risa> <risa> Mira, a, a, a, a ti te falta. Pero... Te falta calle, tía. Todas me café porque soy un puto dios No, pero no, no, man, está el miau No, porque yo lo con le, le di dinero ¡Espera! es que man, es Camilo que tiene a dos de ping Nah, ya, pero man, es que eso no se hace Le hago fiumba, le hago fiumba Le hago fiumba, pero, pero man, le hago fiumba como tú no te imaginas, man ¡Oh, algo! O eh sea... ¡Vota y ¡Me de mandé un es que el camino me estaba fuyendo, no, esa no se... hace ¡Esa no se hace! ¡Lo bueno es que nos queda es una que computadora! ¡Miá, Miau, miau, ¡Ay, no! ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Me tiene, no. Sin ti, la verdad que sí. ¡Ayuda! ¡Me hago! ¡Me hago! ¡Me hago! le hago fiomba, y le hago fiomba por acá, y le hago fiomba por acá, y le hago fiomba, y le hago skrubirip y le hago, hago <ríe> bueno, <ríe> dale <ríe> Julián, por acá, Julián, salta, la bestia es mala saltando si sí, sé que es mala saltando, si sí. yo sí, juego este juego del 2019 <ríe> bueno, bueno <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> miau, por acá, mío por acá no, miau y <ríe> pero me te fuiste por ahí ay cuncha, pensé que me iba a matar ya me vi, Chaco ya me de es todo ocultación que <risa> mira, y la gofiomba, y la gofiomba ve por acá, aca, ve por acá, por a perlande perlande, por va para otro lado por donde se fue el vicente, acá, acá, acá, acá corre, corre, corre la <risa> para aquí y la gofiomba por, por aquí una, la otra, está allá el camino. puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta ¡No! Parar. camino. ¡Te me pidas! ¡Escapa! Escapa, no. escapa. Escapa, Dale, ¡Dale! No. Velagón. ¡Me hago no ha salido! ¡Salgan, salgan por el ¡Escapamos! ¡Y tú yeah. puedes irse al pulado, te estás al ¡El paraíso! Lado. ¡De Chao. ¿Cómo salgo de aquí? Bueno chicos, estamos en la segunda partida Y es el mismo mapa Porque no tenemos ah. tiempo para elegir De, aquí, ¿eh? de nuevo F. Así que vamos a pasar, vamos a tratar de... Ahora le tocó al Vicente De nada le había tocado al Camilo, Pero podemos ganar Ya el Vicente no va a tener piedades Porque el Vicente es un hijo de puta ¿No? oh. Confirmo oh, Y bueno. el Vicente hablamos dos dinámico Sitiamos, sí, okay, sitiamos, sí. sitiamos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 el mío minha, tiene minha, is... color verde, caca <ríe> ¡Me siento! ¡Me siento! Teca, ¡Me siento! ¡Me siento! ¡Me siento! ¡Me siento! ¡Corran! ¡Corran! ¡Corran! ¡Suman acá! chitemos esto! <ríe> ¡Oh, mío! ¡No fueron! ¡Ay! Me había recagado, man ¡Me cagué! ¡Me cagué! ¡Vaja! Ah, <risa> ¡Que no va! <risa> ¡Aaah! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vámono. ¡Por la trampilla! O sea, por la trampilla, no no una trampilla ¡El Camilo! ¡Deja el Camilo! ¡Está estudiando! quiere tener futuro! ¡No! <risa> Tiene de tener, por favor, y No, no, No A mí tú no me agarras No, a mí tampoco A mí tú no me agarras tampoco ah, <ríe> sí, Chara, haciendo un exorcismo Buena cabrón, buena sí. un exorcismo, no No, sea, te voy a hacer sí. Y voy a revivir con un fiomba y te voy a hacer un fiomba No, <ríe> no Pero... Chabro, yo te estoy haguiendo, Julián, ven, juguemos, juguemos ¡Es la última, es la última! No, dale, dale No, dale. no, no, no suéltame un segundo, suéltame un segundo, un segundo, porfa No Hay que hacer sacrificio, lo siento No, llévate al Seba, llévate al Seba Llévate al Seba, a y deja a mi amigo en paz Maldita sea Llévate al Seba, llévate al Seba, llévate al Seba No, no, no ¡Córdenme, corten, corten, Llévate al Seba, por favor no. Ay, Está acá, el Seba está acá, el Seba está acá, llévatelo, llévatelo, llévatelo A mí no A ver, llévatelo, llévatelo, llévatelo Llévate al DANDOM, random. El Rafael, pero No, pero... Corre, corre, corre Por favor. A mi amigo pro, no. Soy un perro. Yo, del random, por favor, yo, del random. A mí no. Soy un perro. no. Soy un perro. Soy un perro. Soy un perro. Soy un ay, Soy un perro. Soy un perro. Soy un random, random. un perro. Soy un perro. Soy un perro. Soy un Soy un Soy un Soy un Soy un Soy un Soy un Soy un le hicimos un poco más no, ¡Ayuda! ¡Ayuda! Ayuda. Ayuda, no. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ayuda, ayuda. ¡El random! yo ¡El random! yo ¡El random! ¡Adiós! pa. Oh, ¡Sí! ¡Yo no estoy acá! ¡Yo no estoy acá! ¡Me escapé, ¡Soy buenísimo! ¡Saltare ¿Sí? Shifter! ¡Saltare Shifter! Shifter! ¡Ya, pues! ¡Saltare Shifter! ¡No quiero que seas el único un... morir! Bueno, chao. Yo me voy. Fernández. No, no, ¡Si sí, vaya! no, pero, pero man, sí para allá, no y bueno, chicos, este ha sido el video de hoy jugando Flea Facility con el Vicente, el Random. Y bueno, obviamente lo conocemos, pero no, no está en la llamada, así que por eso le decimos Random. El sí. Fernández, el Vicente, el Camilo y yo. Y pues bueno, esperamos, esperamos que les haya gustado el video. Sin nada más que decir, nos vemos. Chao. Chao. suscríbanse